¿Quién será? Mírala una amiga Silva. Y su nombre no olvidarás. ¡Pempera! ¡Pempera! ¡Qué señales en los que chiquillas tan... Sin igual esperan te tienes que conocerla. Te esperan, te esperan, no la puedes alcanzar. chicas sin igual, te esperan. De emoción, gritarán, peperán. Te ¡Ay, espera la vista! Todos la verán, te esperan. ¡Mamá! ¡Aquí, pepi! ¡Oh! Es la estación 8000 del sistema de videojuegos. 128 megabytes de acción violenta y emociones intensas. ¡Qué emoción! Y ni siquiera es mi cumpleaños. Lo siento Pepi, el juego no es para ti, es para tu tía Jenny. ¿Tía Jenny? ¿No estás un poco, cómo lo diré? Grande para estas emociones virtuales. Ah, hago una investigación para un estudio de la violencia en los videojuegos. Ya que Jojo y Ned creen que ver la final nacional de equilibrio en troncos es más importante que salvar a la juventud. ¡Pensé hacerla aquí! Necesitarás quien te enseñe las bases, alguien que juegue todo el tiempo, alguien con experiencia. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Me refiero a mí! ¿Qué juegos alquilaste? Veamos qué tienes aquí. ¡Ah! ¡Oh! ¡Este es muy bueno! Cuba Libre, misión suicida de la CIA para molestar a Castro. Cazador de celebridades, su nombre lo dice todo. ¡Oh, cielos! Y este es mi favorito, Belicista. Se trata de un boina verde renegado que olvida las iniciativas de paz de la ONU para hacer una guerra personal contra el siniestro general Zon. ¡Los niños! ¿Juegan a esto? Tía Jenny, relájate. Solo son juegos. No es la realidad. Pero toda esta violencia debe tener algún efecto negativo en los jóvenes de hoy. Yo solo sé que he jugado a estos juegos toda mi vida. ¿No te parezco una niña normal, inteligente y centrada? Bueno... Oh. ¡Seré el felicista! Mis amigos y yo hemos tratado durante meses de llegar al nivel final y enfrentar al General Son. ¿Y por qué la cuenta de víctimas es tan alta? Usé un arma biológica basada en gérmenes. Eh, veamos oh. hacia dónde sopla el viento. ¡Oh! ¡Es peor de lo que imaginé! ¿Por qué no lo intentas? No puedes pretender investigar la violencia en los videojuegos si no los juegas. Bien, lo ajustaré a un pelotón de asalto de dos. Mantén los ojos abiertos, Jenny. ¿Sabes, Peperán? He pasado una buena parte de mi vida protestando por la violencia sin sentido como esta. Mi generación parecía más preocupada con extender la paz, el amor y la misericordia. La misericordia es para... los tontos. ¡Nos atacan! ¿Qué hago? ¡Apunta oh. y dispara! ¡Oh, cielos! De esto seguramente sacaron la expresión, llegó tu hora. Oh. ¡Peperán! Dame lanzallamas. Vamos a demostrarles quiénes somos. Vamos, Peper, a dormir. Adiós, mamá. Ah, oh, Jenny, ¿estabas pensando irte a casa? Ya sabes, con tu familia, yo, yo, Ned. ¿Qué? Ah, sí, sí. Justo después de que termine de liquidar. Perdón, investigar el nivel 8. Mm. Te lo juro, la tía Jenny es una belicista total. Creo que jugó toda la noche. Eso no es normal en tu tía Jenny. Los estudios han sugerido que la violencia imaginaria puede tener un efecto insensibilizante. ¿Insensibiliz... qué? Insensibilizante. Es decir, la exposición prolongada puede hacer que alguien se acostumbre y sea insensible a la violencia. La fantasía y la realidad pueden confundirse. Pero eso es exactamente lo que la tía Jenny está investigando. Nunca podría pasarle a ella. Tía Jenny, ¿sigues aquí? importa quiero que me ayudes en un ataque aéreo vamos a pintar este pueblo de mi color favorito rojo fuego porque no tomas un descanso eh? salir a respirar buena idea podríamos ir por armas lo detendré aquí en el nivel 38 nivel 38 nunca he llegado tan lejos esto es lo que necesitaremos para llegar al último nivel general son aquí vamos número 1 comida ¡Necesitaremos alimentos para conservar la fuerza! Jenny, ¡Está el Somers de la Organización de Mujeres para la Educación! ¡Estamos impacientes por oírte hablar de los efectos de la violencia en los videojuegos! Y ¡Atrás! Que... ¡No me obligues a golpearte! Oh. Número 2. Necesitamos un recluta nuevo. Hola, Pepe. ¿Qué tal, tía Jenny? Número 3. Armas de poder. Estos controles son lo mejor que hay. <ríe> la metralleta 150 es una buena pieza. Ligera y compatible con varios sistemas. Escuche, no estamos jugando ¡Ah! al salto del sapo. Busco algo poderoso, algo que en verdad sea... mortal. Esta es la Ráfaga 700. Hablamos de fuego rápido con capacidad de tiros multidireccionales. Viene con chips de memoria para lentes de visión nocturna y visión <risa> láser. Quieren una? No, quiero tres. Pepperan, tu tía Jenny faltó a la reunión de hoy para la defensa de los manatíes. Está bien. Ah, oh, claro, claro, está bien. Muévase ya, acabó Tenemos que planear estrategias y buscar reclutas. ¡Es hora de cenar! ¡Ahora! ¿Sabes, Jenny? Jojo y Ned vinieron hace rato. Dijeron que no has ido a casa en un tiempo. ¿Casa? ¡El campo de batalla es mi hogar! ¿Recuerdas lo que Nikki dijo sobre insensibilizarse? La tía Jenny ha confundido totalmente la fantasía de la realidad. ¡Cañón preparado! Ella está bien... Además, nadie en Hazelnut ha terminado belicista. Seremos todos unos héroes. No puedes sentarte a observar cómo enloquece tía Jenny. Tienes que hacer algo. ¿Puedo levantarme? ¿Por qué no? ¡Soldado ah. Milo! ¡Cabo An, ¡Preséntense en el cuartel de inmediato! Ah. ¡Veamos quién quiere un poco de esto! Ah. ¡Ya no resisto más el bombardeo! ¡Deténganlo! ¡Deténganlo! ¡No quiero que tu cobardía deshonre a este pelotón! ¡Al suelo y dame 20! ¡Son mis nervios! ¡Yo! ¡Oh, lo siento! ¿Dije 20? ¡Que sean 40! ¡Estén alerta, soldados! ¡Estamos entrando en los cuarteles del General Zon! Ah, ¡Me hirieron! Oh. ¡No puedo seguir adelante! Y a Jenny, mataste a Milo. Nos estaba deteniendo. Espero que tú hagas lo mismo conmigo. ¿Qué pasó con la paz, amor, misericordia? Tú no puedes. Más. Es es el General Zon. Está cerca. Estoy oliendo su temor. ¡Tía Jenny, me dieron! ¡Tú solo! ¡Vete! ¡Continúa sin mí! ¡De acuerdo! ¿Qué? ¿Vas a dejarme sola aquí? Imaginé que solo una de nosotras sobreviviría. ¡Ah! ¡La más fuerte tiene que ganar la batalla! cerdito se fue al mercado, <risa> y este cerdito se fue directo a... ¡Ah! ¡Tía Jenny, <risa> no lo hagas! Tenemos órdenes de terminar con el cueste lo que cueste, lo dice en la caja. Pero mírate, mira lo que estás haciendo, y todo, ¿para qué? Tú misma lo dijiste, Peperán. Esto es solo un juego. ¿Recuerdas? Así es. Solo es un juego. Pero lo que te ha hecho a ti es real. Oh. Oh, Peperán. ¿Qué me pasó? Oh. Oh. va a estar muy bien, tía Jenny. Todo estará muy bien. No fue bonito. No fue correcto. Pero, no era algo que pudiera controlar. Lo que me pasó, puede pasarle a cualquiera. La violencia en los videojuegos de hoy puede ser imaginaria. Solo sonidos y puntos en la pantalla. Pero si nos sumergimos en esta violencia, esta puede entrar en nuestras vidas y puede hacerse demasiado real. ¡Lo dice alguien que estuvo ahí! ¡Gracias! ¡Estuviste maravillosa, Jenny! ¡Excelente, a decir verdad! ¡Serías perfecta para el siguiente proyecto de investigación, la violencia en los dibujos! ¡Uh! ¡Oh, ¡Es algo terrible! ¡Bombas estallando en el rostro de animales! ¡Yunkies aplastando sus cabezas! ¡Si pudieras analizar estas 900 horas de...! ¡No! ¡No! ¡Oh, bueno! <risas> ¡Uy, uh, posible a Hollywood!